Bueno, pues ya estamos en vivo, ya estamos aquí Y bueno, pues vamos a participar con ustedes sobre este tema por demás interesante Este tema que esperamos venga a ayudar a meditar, a reflexionar y a orar Y pues somos sus amigos Sus amigos de Lida Madrigal Y Rafael Cavazos Así es y le damos la bienvenida a todos los que ya están ahí con la disposición de estar con nosotros. Y el tema de hoy, cambia un poquito nomás las palabras, meditar, reflexionar y orar. Gracias. Así es. Eh, porque decíamos meditemos, reflexionemos y oremos. Uh -huh. Ahora es meditar, reflexionar y orar y creo que es tiempo realmente de estar en esa condición sí así es, así es porque realmente es eh, necesario y más que necesario urgente, urgente porque la situación que estamos pasando mundialmente es una situación difícil difícil y necesitamos eh, estar eh, preparados, listos, fortalecidos en el Señor. Amén. Porque Él es el único que puede ayudarnos eh, a, en situaciones difíciles. Confiar, creer en Él, que nada, nada imposible es para Él. Así es. Eh, me hiciste recordar eh, de una mitad de por allá del Valle, ¿no? De, del Valle del Río Grande. Eh, <risa> sí. Urge. Urge, urge. Urge, urge, <ríe> urge meditar, reflexionar y orar. Eh, compartíamos en el video anterior eh, ya que algunos hermanos han pasado sí, a estar, ya, ya, ya han pasado. en la presencia del Señor, sí. eh, dentro de los cuales hay siervos de Dios que, pues bueno, ya se nos adelantaron. Sí, uh -huh. así eh, es. Eh, y pues, ¿quién sigue? No lo sé. No sabemos. Eh, pero puede ser cualquiera de, cualquiera de nosotros. Cualquiera. De los que estemos en el Valle, aquí en Dallas, en Plano, es eh, en Estados Unidos, en México, en cualquier parte del mundo. Y tan es así que eh, hemos estado viendo a través de las noticias. Sí. Eh, ¿Cuánta muerte ha habido? a través del eh, COVID-19. Sí, sí, muchísimo, muchísimo. Okay. Otra Mucho vez se disparó. Contagio, sí. Otra vez se disparó. Y por eso es momento de meditar, de reflexionar y de orar. Amén, así es. Creo que no tenemos otra cosa más que hacer, más que meditar, reflexionar y sí, orar. Sí. Y comentábamos antes de empezar. Sí. Eh, que qué está haciendo el pueblo de Dios, uh -huh. ¿Qué, el qué? que es el pueblo de Dios, exacto. ¿Qué eh, que no porque bien. se tenga una simple religión, no, sino no, una, no, no. lo que es y conocemos y reconocemos que, que es el pueblo de es Dios, que el que conoce a Dios sí. A y que es de los siervos del Señor que sirven para que ese pueblo pueda estar dispuesto y listo sí. para la venida del Señor. Amén, así es. Porque es, es una grande, pero grande responsabilidad de, de, de los siervos, ¿verdad? siervos del Señor, que este, conocemos su palabra y, y, y conocemos todas las cosas que, que están pasando y que están por venir, sí. y, que, y que están por venir. Hay, hay, hay cosas más, más tremendas que están por venir, entonces... Este el pueblo, el pueblo, el pueblo del Señor debe estar preparado, preparado percibido de, de, de todo eso y estar fortalecido en el Señor, porque este Él es el único que puede ayudarnos en, en los momentos difíciles y bien, ya como dice este, Romanos 14.8, sea que vivamos o sea que muramos, que que seamos del Señor. Que seamos del Señor, exacto. Pues sí. si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, que seamos del Señor. Amén. Y, y, y, y, y es en lo que tenemos que estar eh, listos y preparados y, y, y hablarle a la gente, a, a, a la gente que no conoce, que se prepare, que acepte sí. a Cristo Jesús en su corazón, en su vida. Y que, y que haga un cambio que empiece a buscar del Señor, que empiece a fortalecerse en el Señor. Así es. Y, y ese es un proyecto bien simple y bien sencillo. Ese es un trabajo de todos los que ministramos la palabra. Amén. Pero también esto se extiende hacia todos los ministrados. O sea, todas las personas que escuchamos o oímos el mensaje. Y al convertirnos, pasamos a ser de ese pueblo, que sí, también amén. debe de comunicar. Amén, así es. ¿Por qué? Porque si no comunicamos, ¿cómo sabrán si nadie les dice nada? Si nadie les dice nada, sí, por, así es. Eh, entonces, por eso estamos aquí, en ese proyecto, en ese plan de meditar, reflexionar y orar, haciendo el llamado a todos nuestros siervos del Señor, así es. hombres y mujeres que le sirven al Señor, y a todos los hermanos que, que ya han recibido y aceptado al Señor Jesús Así como es. su Señor, como su Salvador, pues que es parte de la tarea que tenemos que hacer. Sí, exacto. Porque es un, un trabajo para todos. Y de todos, para todos. Entonces, exacto. nadie va a convertirse al Señor si no hay quien le predique. Si no hay alguien lo invite, si no hay alguien le, no le, le explique. Mira. La salvación es así, la oración es así, eh, todo lo que encierra ese vivir en, en el Señor. Amén, así es. Tú lo mencionabas ahorita. Exacto. Entonces, qué importante es que estemos eh, en esa necesidad y en esa convicción uh -huh. de ser obedientes a la voz de Dios. Amén. Lo hemos comentado en los videos anteriores que hay muchos distractores, sí, muchas cosas es. con las que el ser humano se distrae, aún incluso, aún incluso los siervos del Señor. Exactamente. Y si los siervos del Señor, que son los siervos, los, los que están sí. supuestamente al pendiente de, del rebaño, uh -huh. es uh -huh. como si pudiéramos preguntar si estamos dispuestos a ir por la oveja que se pierde. Sí. Por la que se anda extraviada. ¿Por qué? Porque se tendría que dejar las 99 en el rebaño e ir por la que está extraviada. Uh -huh. Entonces, ¿cuántas habrá ahorita extraviadas? Pues sí. De todos los rebaños es, que hay. Exactamente. Es, es una gran verdad porque hay, hay tantas, tantas cosas que, que, que hay en el en el camino, hay mucho tropiezo. Eh, por causa de un mal testimonio de X sí, sí. persona, entonces la, la persona eh, eh, se cae porque está viendo a, a, a la persona, o sea, su fe no está, no está, no está fortalecida. Entonces sí, sí necesitan este pues escuchar al Señor y, y confiar y, y acercarse más, eh, a, como nos dice, como nos comentamos ahorita, verdad, este cómo ¿Cómo irán si no no hay quien les predique? Y nos dice ahí en Romanos 10, 13. Uh -huh. este, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Amén. Entonces el 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en a, en el cual no han no han creído? Y cómo creerán en aquel de quien no han oído. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? También, sí. ¿Y cómo y cómo predicarán si no fueran enviados? O sea. Eh, ahí está es, exacto, por eso es bien, bien importante lo, lo que estamos comentando de meditar reflexionar y, y de orar Amén. ¿verdad? Amén. ¿por qué? porque ese es un trabajo que se tiene que realizar Sí. sí. es un trabajo que se tiene que realizar eh, eh, en primer lugar porque hay en la categoría de los siervos del, del Señor sí, enseñar sí. bien para que aprendan sí. bien Sí. para que puedan ejecutar bien la, la orden es, este, es, es como en cualquier trabajo secular que, que, que exista, sí. eh, y que hay una manualidad o hay un determinado trabajo a, a desarrollar, pero si esa persona no está capacitada para hacerlo, sí. va a haber una falla. Exacto. Entonces, eh, ahí es donde el entrenador o el capacitador de, de esa empresa tiene que estar listo y dispuesto a enseñar para capacitar, uh -huh. para ejecutar ese trabajo. Exactamente, así es. Um, ahí precisamente, este, hablando pues del Espíritu Santo que nos, nos guía, nos capacita, nos redobluye, nos enseña. Si si el, el Espíritu no está allí, entonces eh, pues cómo, cómo pues este, sabremos las cosas que, que, que están sucediendo y que van y que van a seguir pasando, Así como nos dice ahí en, en Juan 16, 13, de, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, este, es, sí, es muy importante estar en el conocimiento de la palabra y en su espíritu, que el Espíritu Santo sea con, con cada uno de nosotros para poder estar firmes y, y, y, y en esa en esa confianza en, en el Señor. Así es. Ahora, ahorita estamos viviendo una etapa de la vida muy, muy, muy complicada. Sí. Ahorita con lo del COVID, ya tenemos varios meses de que hemos estado eh, pues, en, una, en, en, un en un recogimiento pero con... si, pero es un recogimiento espiritual o, o sí. de qué o de qué, ¿O de qué? ¿O de qué? ¿Verdad? tú tienes la respuesta no yo eh, por qué Porque de qué te ha servido todo ese tiempo que no hemos tenido la actividad del carácter regular sí actividad de que vas, el, vienes templo, haces esto, sí. haces lo otro eh, vas a trabajar vas al sí, restaurante sí, eh, vas a, tienes, al templo vas. Vas, en fin Vamos es, a todo lo que se vaya y se venga sí. entonces ¿cómo está nuestra vida espiritual? y estoy tratando de hablar más al pueblo de Dios y el que no lo es que puedan reflexionar, reflexionar y buscar, sí, sí, que puedan meditar, reflexionar en lo que estamos hablando, para que ellos se sean del pueblo de Dios. Sí, amén. Porque ahí en Apocalipsis eh, 20 hay un mensaje que voy a leer en, en un repito más, Ajá. donde dice que todo el mundo vamos a ser juzgados todos, todos. Vivos y muertos. Todos, así es. ¿verdad? o sea que estemos vivos o que seamos sea, muertos uh -huh. pero que seamos del señor pues así es. verdad o, una cosa es ser parte de esta humanidad que como todos los seres vivientes <coughs> perdón, sí. pero sí. otra cosa es ser del pueblo de Dios del pueblo de Dios sí amén es como eh, nuestros vecinos que viven al lado eh, a la izquierda a la derecha al frente o atrás sí. son seres semejantes a nosotros pero no son de nuestra familia. Sí, claro. El hecho de que seamos seres humanos y nos parezcamos en, en, en mucho de, de, de, de nuestro físico sí, sí. y todo lo demás, en la forma que comemos, vestimos y caminamos y todo lo demás. Somos todos seres humanos, sí. e, eso no implica, o eso no significa, más bien dice, no significa que seamos de una misma familia. Sino uh -huh. sí. que cada quien somos de una familia diferente. Entonces, el hecho de ser una persona eh, viviente, que camina, que eh, eh, come, habla y eh, todo lo demás, uh -huh. no significa que sea una persona cristiana. Sí. Una persona cristiana es sí. la que sí. está sí. en Cristo Jesús. Amén, así es. Correcto. No que quede en un Jesús eh, que está en la cruz o, o, o de alguna otra forma que, que se lo presenten. Sí sino que esté realmente habitando nuestra vida a través del Espíritu Santo. Amén, amén. Porque bien lo dice ahí la Escritura en Corintios, de que nuestro cuerpo, amén. nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, sí, sí, amén, el cual es. tenemos de Dios y que no es nuestro. No es nuestro es. Entonces, ahí es donde empieza a ser la enorme diferencia de que ya no somos todos iguales en ese sentido. Ajá, ajá. Ya se marca una diferencia. No en toda la gente está el Espíritu Santo de Dios morando en ellos y que Dios lo ha puesto allí para sí, sí. enseñarles, para, en para dirigirlo y, y todo eso. ¿Por uh -huh. qué? Porque si vemos cómo está la humanidad, pues en muchos no está el muy Espíritu Santo lejos, de Dios allí. Muy lejos, muy lejos del Señor. Y entonces, ahí es donde es esta, también el trabajo de los que predicamos. De, de los que hablamos de, de, de la palabra del Señor, de sí, los amén. que enseñamos de la palabra. Amén. Y entonces ahí es donde yo le hablo a, a al siervo eh, a, a, al, sí, al al, al de Dios, ¿qué estamos haciendo? Amén. ¿Qué estamos haciendo para enseñar de la manera más correcta y más adecuada al pueblo? Correcto. A veces nos preocupamos mucho por la doctrina, a veces nos... Uh, preocupamos mucho por las costumbres, por las tradiciones, uh -huh. pero ¿hasta dónde estamos llegando verdaderamente con el mensaje de salvación para la vida eterna? Así es. A veces nos equivocamos demasiado, aún dentro de nuestras iglesias evangélicas cristianas, en qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Uh -huh. Así y a veces es. hemos perdido más el tiempo en cosas uh -huh. eh, superficiales Sí. que ir al puro, al centro de, de, del problema o de la necesidad de, del ser humano. Así es. Entonces, yo creo que eso sí es bueno, meditar, reflexionar y orar para que Dios nos guíe. Eh, yo puedo ver a través de, de, de los mensajes que a veces nos envían, este sí. o de los videos que nos comparten, o sí. algunas imágenes que nos comparten a veces, yo me pregunto a veces, bueno, este siervo, esta persona, pues ¿en qué está pensando? Uh -huh. pues ¿En qué está pensando? ¿En ¿Dónde está su mente? ¿Dónde está su corazón? Sí. Porque no los veo en esa capacidad espiritual de guiar a otro de la manera correcta. Así es. Así es porque son cosas uh, vanas, superfluas de este mundo porque... A, no sé, que, como dices tú, que están, que están pensando, este pues, eh, que se vea bonito, que sepan qué están comiendo, que sepan a dónde fueron, eh, en fin, co, cosas eh, este, banalidades de este mundo. Sí, ¿no? sí, es, es, exacto. E, entonces, eh, y muchas veces lo que estamos buscando nada más es que nos den un me gusta. Sí, sí, sí. O, o que nos digan, ah, qué bonito, ah, ah sí, ah, a mí, sí, yo lo comparto. Sí. Pero, ¿qué, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos enseñando? ¿Cómo estamos eh, enseñando al pueblo para que realmente venga a ser un pueblo diferente de todos los demás? Exacto, exacto. Porque si no, entonces vamos a ser... O, o se hace una mezcla ahí que nadie una, una capirotada ahí es, ándale, <ríe> bueno <ríe> una capirotada ya, ya sí me antojó <ríe> entonces si sí es bien importante verdad que tengamos esa capacidad de poder discernir sí. por eso tenemos que meditar, meditar. y por eso tenemos que reflexionar claro claro es y el, aterrizar en la oración es bien importante como pues nos, nos habla ahí en, en, en, en 1 Juan 3, 22, y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos, y hacemos Amén. las cosas que son agradables delante de él, no sé si siempre estamos pensando este, en que lo que hagamos sean cosas agradables eh, delante de él, no sé cuántos, cuántos estamos pensando en, en que todo lo que yo haga esté sea agradable delante de los ojos de dios uh -huh. eh, porque el, el la mente el pensamiento divagan mucho hay muchas distracciones en este mundo en que si estás pensando algo algo bien delante del señor y no falta que, que se te atraviesa uh -huh. entonces ya ya tu mente ya se distrajo, ya no estás pensando en lo que estabas pensando, ya, ya tu pensamiento está en otra cosa. Así es. Y, y, y eso es lo, lo difícil, lo difícil ahorita en este mundo, y, y más ahorita con con los medios, como, como están los medios. Sí, ¿Sí? Eh, que qué bueno que, que están los medios, cuando los sabemos utilizar correctamente, utilizar, sí. como lo que estamos tratando de hacer ahorita, eh, estamos utilizando una plataforma muy utilizada, Sí. Mucho, muy utilizada, eh, como es Facebook, YouTube, eh, Twitter y, y otras más de las que estamos usando, pero pero muchos son distractores también. Distractores, sí, sí. Eh, a, a veces hasta los mismos siervos de Dios están distraídos y están hasta compartiendo cosas que son de distracción y que no son de edificación. Exacto, exacto. Entonces, ¿qué, qué importante es eso? Ahora, una de las cosas que me gusta de estas plataformas, a pesar de, de todo lo que existe ahí, eh, no quisiera decir una palabra que no, no me gustaría usar, Ajá. pero que hay mucho, mucho, mucho, mucho de todo. Sí. Pero qué bueno que también hay de esto. Sí, claro. Que hay de esto para poder ser como de la antorcha encendida uh -huh. en medio de la oscuridad. Amén, amén como una antorcha encendida en ahí para alumbrar ¿verdad? así como dice la escritura ¿verdad? que llama luz dentro de, de, de toda la oscuridad. oscuridad que hay en el, en el mundo así es y, y cuando nos podemos escuchar a través de, de los medios a través de las noticias también uh -huh. eh, cosas como estas que les voy a presentar aquí Ajá. se dice que se empiezan a oír eh, los, los sonidos de los tambores los, los, los, los sonidos de los tambores de, de, de guerra como cuando los apaches sí, exacto. Que, que estaban ahí es, sonando los los tambores eh, eh, exacto que que eh, anunciando un, sí, un, un enfrentamiento un, un evento, un, un evento ¿verdad? Uh -huh. y cuando yo escuchaba de eso y que China quiere tomar para sí, hasta Japón, Malasia, Singapur, eh, Taiwán, y sí, eh, eh, eh, eh, Hong Kong, Vietnam. Filipinas y todo eso, eh, para hacerlo China. Ajá. Porque dicen que lo que está en el mar chino, o mar de China, todo es de todo ellos. Es de ellos. Todo, todo. Entonces, <risa> <risa> el hecho de que seamos vecinos ¿no? no significa que porque eso estamos aquí una exacto va a ser todo mío o todo de él no no no claro que no tenemos que tener ese respeto sí claro y más cuando por años y años se han respetado entonces pero cuando escuchaba yo verdad que ya se oían el sonar de los tambores que eran de tocas de de denuncias de guerra, sí. dije, ay Dios mío, ¿qué estamos haciendo? Ajá. ¿Qué estamos ¿Traso? haciendo? En, entonces, sí, qué interesante es y qué importante es que nosotros podamos estar alerta de lo que está pasando y eso sin tomar en cuenta todavía uh -huh. toda la cantidad de muertes que hay sí. por el Covid. Sí, sí, sí, no, ese, ese es otro, otra cosa, o sea, tenemos, tenemos muchos, este, muchos problemas a la vez, muchos cosas que están pasando. El problema del desempleo eh, en todas las partes del mundo, eh, y que no quedan exentos ni Estados Unidos, ni México, ni Centroamérica, ni Sudamérica, ni, ni Europa. Eh, por otro lado, eh, la, la cuestión, de que el dinero no alcanza para nada exacto sí porque o sea se está devaluando pues todo entonces las monedas andan para arriba y para abajo eh, los países andan para arriba y para abajo sí. tenemos uh, buenos gobernantes pero tenemos otros que eh, ni quisiéramos hablar de ellos sí ¿verdad? ¿por qué? porque cuidado cuando un mal gobernante que quiere adueñarse de su propio país. Sí. Como si él sí, fuera sí, el sí. único que, que puede manejarlo, que puede dominarlo, que puede eh, hacer las cosas. Y sí. ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Cuba. Sí. ¿Cuántos años tiene que ese pueblo, ese país, uh -huh, uh -huh. se quedó como en fotografía? Sí. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Muchísimo. Y ahí están, y la gente ya se a, a, acopló, en gran parte, uh -huh. a estar en ese estilo de vida. Sí, sí se acopló. Y, y sí. así es la humanidad, <coughs> perdón, sí. y así es la humanidad en todas partes del mundo. Aquí, Estados Unidos, en México, Centro, Sudamérica y en todas las partes, que es. El, viene un gobernante de, de, de esa naturaleza, empieza a hacer los cambios uh -huh. y se quieren quedar sentados en esa silla como reyes como reyes, sí, como dueños sí, como si fuera su propio reino sí, sí y entonces el que lo va a, a llevar es el pueblo sí al principio está el, la situación toda confusa pero van pasando los días, las semanas, los meses y los años y empieza a haber un acoplamiento uh -huh, uh -huh. que van acostumbrando, se va acostumbrando. Uh -huh. como la, la ranita que, que están en, en la olla. Exacto. Eh, que está el agua fría, pues ahí anda nadando y todo eso. Empieza a calentarse el agua y no se da cuenta de que la están hirviendo. Sí. Sí. <risa> y ya pues, cuando menos se acuerda, ya está en un platillo por ahí sí. para que, que se lo coma. Exacto. Bueno, entonces... Eh, a, así nos está pasando en algunas partes del, del mundo cuando hay quien quiere gobernar de esa manera sí como un imperio como un como un, eh, sí, como un sí. reinado uh -huh. eh, en, en fin yo yo no me quiero meter en cuestiones de política pero sí cuando menos que podamos meditar que podamos reflexionar y que podamos orar sí sí Definitivamente bueno y fíjate, a, a, a, Casualmente ayer vimos un, un, un reportaje eh, de una persona que salió de Venezuela Ajá. una chica un, oh, muy bien preparada, preparada muy bien preparada este, con muy buena academia, por así decirlo sí, un, un, sí, sí. preparada y estaba dando una narración de todo el proceso que pasaron en, en Venezuela, eh, en Venezuela. Uh -huh. sí, sí. y hay quienes ya se acostumbraron a vivir en esa condición de esa sí, es algo ya, ya sí. les está pasando lo mismo que en Cuba sí y a veces no escuchamos lo que está sucediendo y yo quería volver al asunto de de los tambores que se empiezan a escuchar eh, tambores sí. con, con señales de, de Sí. El toque de guerra. ¿Y qué pasa en los países que están siendo amenazados por gente que está queriendo ser dictadores? Así sí, me, sí, me desencubiertos. Sí, sí. Sí. Encubiertos, no quieren que se les vea como un dictador, pero toda sí. su mentalidad va hacia, hacia, hacia ese rumbo. Uh -huh. Entonces, y no nos damos cuenta, porque... Estamos desapercibidos. Sí, tenemos que estar apercibidos pues, como como hijos de Dios de, de, de todo lo que está pasando. Este, de, de la ahí nos habla en, en Mateo, ¿verdad? De la venida de, de, del Hijo del Hombre, de Cristo Jesús. Y, y tenemos varios, varios pasajes ahí como para estar viendo, leyendo, meditando, orando la parábola de las diez vírgenes. Ajá. Sí. Este eh, la parábola de los talentos, eh, el juicio de las naciones, o sea, todo el Señor nos está poniendo a, aquí en la palabra para meditar, orar y, y, y ver los tiempos, los tiempos que, que, que, que en los que estamos. Este que es pues ya, o sea, peligro, peligro. Entonces tenemos que estar bien eh, eh, fortalecidos eh, al el Señor. Y ahí vuelvo a, a hacer la reflexión de este hombre que ya, ya partió no hace mucho tiempo, hace unos meses ya yo creo, Ajá. Este, este personaje que salió con esta frase, ¿qué nos pasa? Ajá. ¿Esto uh -huh. entonces yo pregunto a los siervos del Señor, ¿qué nos pasa? Sí. Le hablo al pueblo de Dios y le pregunto, ¿qué nos pasa? Sí, sí. ¿En qué estamos ocupando nuestro tiempo? Sí, Con tanto director que hay, Ajá. ¿qué estamos haciendo? Sí. Y entonces, mi amado, mi amada, también estoy dando cuenta que el tiempo ya se nos ha ido. ¿eh? Ya llevamos media hora. Sí, sí, sí, sí. Este, y apenas estamos empezando. <risa> sí. Sí. Pero es un tiempo de meditar, es un tiempo de reflexionar sí, y es un amen. tiempo de orar. De orar. Amén. Así es. ¿Cómo quisiera yo que estuviera ahí el, el, el, el canal ahorita ahí donde estamos transmitiendo eh, con un con un buen grupo de, de siervos de Dios y de hermanos diciendo, sí hermano aquí estamos contigo eh, y vamos a unirnos en, en, la, en la oración, sí. porque si sí, se sí, empiezan a escuchar los sonidos de los tambores de, de diferentes formas. De diferentes, diferentes formas. De diferentes formas, diferentes maneras. Sí. Y ahora sí quiero leer aquí tantito el, la, la escritura. Eh, aquí en, en este pasaje de Apocalipsis. Ajá. Donde dice el, el 2012. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros. Ojo. Y los libros, uh -huh. mucho ojo, y los libros fueron abiertos y otro, otro, uh -huh. otro, nada ¿Otro más, libro. O, otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. De la vida. Había muchos libros, sí. pero había uno en especial, uh -huh. que era el libro, el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos o las cosas que estaban escritas en los libros amor, sí. según, sus obras. según sus obras según sus obras, lo que estaba escrito en los libros, uh -huh. sí. Sí. dice <coughs> y el mar entregó los muertos que había en él, uh -huh. y la muerte y el hades entregó. entregaron los muertos que había entregó. en ellos y fueron Juzgado. juzgados cada uno según, según sus obras, sus obras. Así es. cada uno según sus obras, y Exacto. la muerte y el Ares fueron lanzados al lago de fuego, uh -huh. fueron lanzados al lago este. de fuego, Exacto. Este es la muerte, esta es la muerte segunda, la primera es cuando, por sí, sí por COVID, o por la no, razón que haya sido, que eh, en fin, para no mencionar ninguna enfermedad, uh -huh. o accidente. Entonces, aquí está diciendo muy claro, y esa es la muerte segunda, sí, sí, sí. después de que se abran los libros, uh -huh. y después ahí viene la revelación de lo que realmente hicimos en la vida. Uh -huh. Por eso... Sí, es. Yo, es muy importante. ¿Qué nos pasa, sí. siervos de Dios? ¿Qué nos pasa, pueblo de Dios? ¿Qué nos pasa? ¿Qué estamos haciendo? Porque tenemos que estar conscientes de que se están escribiendo los libros, todas nuestras acciones. Y un día sí. va a haber una revelación de todo esto. Un día. Amén, así es. Y a lo mejor ya no estamos tan lejos de eso. Exacto. Y el que no se halló, ahí en el verso 15 para terminar. Sí. Y el que no se halló, inscrito en el libro de la vida, uh -huh, uh -huh. fue lanzado al lago de fuego. Así es. El que no se halló inscrito en el libro de la vida. Así es. Y para estar inscritos en el libro de la vida, necesitamos reconocer honesta y sinceramente al Señor Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. No sí, que tengamos sí, una sí. religión. No, no, no. Nada tiene que ver la religión si no tenemos la relación con Dios a través de Cristo Jesús. Sí, amén, así es. De nada nos van a servir las religiones. De nada. De nada, pues sí, no, no, no. No importa cuál sea, cualquiera, que, cualquiera que exista en el mundo. Sí, porque no viene a establecer religión? Eh, sí, no, la relación eh, perfecta, eh. perfecta con Dios. Amén, amén. Esa relación perfecta con Dios. Yo sé que eso está haciendo un poquito duro. Sí, pero... Pero es para meditar y es para reflexionar. Es necesario. Y es para orar. Así es. Y sí, yo sé que llevan 35 minutos de programa. Pero, pero es importante. Claro. Lo claro considero, sí. tal vez este ha sido uno de los mensajes que hemos dado más importantes de todos los que tenemos ya, que ya son sí, cerca de hay, 800. Hay muchos. Pero... Entonces, este es muy, muy sí, sí. reflexivo porque estamos viviendo desde un tiempo que nunca habíamos vivido nosotros. no. no y yo okay. que hoy, ya voy para los 80 años y en estos 80 años que, que hemos casi ya he llegado yo no había vivido todo esto. Bueno, no, no, no entonces ¿cómo no meditar, reflexionar y orar Amén. para que Dios nos dé la sabiduría el entendimiento, la comprensión y que hagamos ahora sí lo que no hemos hecho Amén Así antes es. antes de que la muerte nos alcance pues o si que es. la venida del Señor sea pues que el señor sí, sí, sí. porque no sabemos ni el día ni la hora no no, no sabemos como decías ahorita ahí del pasaje de las de las, de las virgen de las vírgenes sí tenemos que estar preparados sí sí con las lámparas encendidas. encendidas porque no sabemos a la, a la hora que va de venir nuestro señor así es entonces ¿Cómo no meditar? ¿Cómo no orar? Y también reflexionar sobre el asunto. Sí, sí, sí. Y otra de las cosas que me encanta de, de, de estas páginas sociales es que al hacer los videos, ahí se quedan. Amén, amén, amén. Y aquí están estos videos, para que en el momento que tú llegas, los veas y lo veas completo, para que puedas entender el mensaje pues pueden ser de ayuda y pueden ser de bendición para recapacitar Amén. por eso es meditar, reflexionar y orar Amén. Amén. lo primero que tienes que hacer es si no has entregado tu vida al Señor entrena, decirle aquí estoy de vida. ven Señor Jesús a mi vida cámbiame, transformame, santifícame porque yo quiero estar en el libro de la vida Amén. Correcto. Y si tú has andado ahí, medio que tropiezas y no tropiezas, que, que si vas, que si no vas, y que si estás en un lugar, que si no te gusta ahí, que si no te estás a otro lugar, y ahí andas eh, brincando como chapulín de una parte a otra. Sí, sí, no, no. Eso no va. Vale. Ya, Concéntrate en el Señor. Así es. Aprende y ayuda. Aprende y ayuda. Aprende y ayuda. Entonces, y dile, Señor dame la luz, llámenos a la sabiduría. Sí, amén, amén. Por algo, el Espíritu nos dice que es, la lámpara es a mi pie su palabra. Amén. ¿Para sí. qué? Para que nos guíe por la senda correcta. A mi camino. Entonces, oremos. Amén. Y vamos a hablar aquí ¿Cómo? mi esposa y yo junto contigo. Y gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Y gracias por compartir este material que esperamos venga a ser de mucha ayuda y de mucha bendición a que lo vean completo Amén. Amén. Padre Santo y Bendito como no orar Señor como no meditar y reflexionar Señor porque como decía Dios que ¿Qué nos pasa ¿Qué nos está pasando, Señor? Hemos estado adormecidos. Espíritu de adormecimiento, Hemos estado, Señor, tan distraídos en las cosas de este mundo. En este mundo, en esta Padre Santo, que es necesario parar, meditar, reflexionar y estar en búsqueda de usted, Señor, a través de la oración. Padre Santo, cambie nuestra mentalidad, enderece nuestros pasos, Señor. Que podamos caminar siempre al lado suyo y estar siempre despiertos para su venido. Aleluya. Cuando digo despierto, no Señor, sé, es espiritualmente. Porque físicamente tenemos que dormir, pero estar atentos sí, señor. a su voz, a sus pasos, porque cuando usted llegue, vamos a ser levantados, sí, pero nuestras vidas ya están preparadas, digamos, sí, señor. para ese encuentro con ustedes, porque no tenemos ni el día ni la hora, en el que está de venir por su pueblo. Y Padre Santo. Padre Santo, denos la sabiduría. Denos el entendimiento. A todos los señores que estén viendo ahorita este material. En cualquier momento que lo vean. Sea en vivo o sea en la grabación. Sí, mi Cristo, que venga a ser el mismo de, efecto de, Señor en ellos el Santo, y Dios. Padre Santo que su amor sí, su poder sí, que su gracia sí, que su majestad hagan los sí, cambios Señor de vidas, tanto en la mente sí, en de el de corazón, corazón como en el físico sí, señor. Sí, limpiando nuestra mente sí, Señor de señor, tanta basura que hay sí, y nuestro en su corazón, Cristo. Señor, de toda amargura y de toda sí, violencia y de todo aquello que, que no es agradable Cristo, delante de usted. Sí, señor. Y de nuestro cuerpo, Señor, que no existe ninguna enfermedad, ninguna dolencia, ni sí, nada Cristo. que nos haga, Señor, renegar. Sí, sí, y Padre Santo, en la cruz caballos, perdón, señor. Pues, Padre pues, Santo, somos, gracias por su amor. Gracias por su misericordia. Sí, Señor. Y Padre Santo, en este momento gracias, no podemos más que darle las gracias. Gracias, Señor. Por la bendición que usted nos da. Sí, por la bendición. salvación que usted nos da. Aleluya. A través de su Hijo amado, Cristo Jesús. Sí, Señor. Y gracias, Padre Santo, porque usted prepara nuestros cuerpos. Gracias por este tiempo. Para que para su terminar. presencia, Señor, esté en nuestras vidas a través del la Santo. Diríjanos, de Señor, a nuestro padre, caminar. Señor. La que en este su caminar, Señor, usted padre, sea que nos lleve tomados de su mano. Y, y Padre el Santo, señor. a usted nada más usted, le damos toda la honra, sí, toda la gloria, honra y toda la gloria. En Cristo Jesús, le amamos, Señor, Aleluya. Y glorificamos. Aleluya, Gracias, amén. Señor, amén. Rey, sí, amén. Aleluya. Amén. amén, amén, y amén, amén, amén. Si tú tienes alguna petición más especial mándanos un mensaje o escribenos un correo Así es Ahí están en Messenger en Whatsapp sí, o, el correo. o el correo y nosotros te vamos a apoyar con, con la oración si así lo consideras necesario puedes, puedes hablarnos puedes ponernos un, un texto y vamos a orar por ti. Que el Señor te bendiga grandemente y comparte, comparte estos videos y el Señor te bendecirá grandemente porque tú no sabes a qué persona le vas a bendecir a través de estos videos. Te amamos en el amor del Señor y pues, pues suscríbete, compártelo, márcanos ahí eh, con un, un me gusta. Y notificaciones ahí en, en, en la campanita, puedes hacer un clic ahí. Y gracias, gracias por estar este tiempo eh, con, los, con nosotros en la meditación, en la reflexión y en la oración. seas bendecido de parte de nuestro Dios, te amamos, te amamos en el amor de Cristo. tus amigos, Elida y Rafael. Y una bendición especial para cada siervo del Señor. Así es. Y para todos y cada uno de aquellos que le han aceptado y le han recibido. Reciban la bendición en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Así sea, bendiciones para Aleluya. todos. Amén, amén. Y de esta manera estamos terminando, mis amados. Y no podemos más que decirles gracias por habernos acompañado. Gracias por ver y por compartir este material. Que la bendición del Altísimo sea sobre sus vidas. Así sea, bendiciones.